Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla de martes y hoy un martes muy especial porque es el primer martes de este 2022 que se nos abre frente a nosotros nuevito de paquete, entonces es la última vez que vamos a tener el arbolito navideño en nuestras charlas, así que el día especial hasta se le ve la estrellita hoy, entonces bueno espero que estén todas y todos muy bien y Empezar este año nuevo lo mejor posible, con todas las ganas, con todo lo mejor. Y bueno, entonces voy a compartirle en la pantalla bonita para que le pongamos bonito a este año. Que se nos venga con puras cosas buenas. Entonces, ahora sí, la charla de hoy se llamaba Preparar... ¡Ay, se trabó mi video bonito! Ahí está. Preparar un año nuevo especial. Entonces, con toda esa alegría, con toda esa celebración, tuvimos muchos retos para este 2022. Pero bueno, dos, digo, el 2021. El 2022 viene con nuevas cosas para cada una y cada uno de nosotros. Entonces, eh, para mí es sumamente lindo e importante empezar con una buena actitud, traer ese brillo, esa especialidad, todos esos colores, todas esas nuevas oportunidades a lo que va a ser este nuevo año. Entonces, ¿cómo hacerlo? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, paso uno, tenemos que revisar el 2021. Y bueno, entonces, 2021 era el segundo año pandémico y bueno, todos y todas tuvimos muchas cosas retadoras en, en la vida y en ese año. Pero entrarle así de buena gana, entrarle bonito. Ver así el 2021 como un paisaje, un panorama, una historia, un recorrido largo que ya pasó, que ya está ya frente a bueno, a mi espalda, pero que hoy, ahorita, en este momento, voy a darme el espacio para analizar, para recordar y para retomar lo que me dejó ese año para mí. Entonces, vamos a ver cómo verlo de forma distinta, de forma que me, que me ayude. Y para eso, entonces, sería ver cuáles fueron los principales logros que tuve en ese 2021. Entonces, pueden ser, eh, aquí les recomiendo que tengan a dónde anotar, porque para mí esta revisión y la preparación para el año nuevo es muy importante también, esta autorreflexión, dejar algo por escrito que después uno pueda llegar a consultar y cosas que emergen de repente uno puede analizarlas mejor y más profundamente en un rato de, de soledad, de, de aprovechar estos días bonitos de verano, tal vez irse a un parque, irse a un lugar bonito, tranquilo, y volver a releer estas preguntas, porque son profundas, son lindas y ayudan a, a crecer, a entenderme, a aceptar y a aprender de las cosas que tuve. Entonces, primero, lleguémosle por el lado amable. Logros para este 2021. Yo sé que sucedieron muchas cosas, pero entre todas esas, muchas cosas buenas también. E incluso de las cosas que no fueron tan buenas, hay cosas que dejaron positivas en uno. Aprendizajes, que en este momento es lindo retomar. Entonces, logros pueden ser a todos los niveles. Logros emocionales, logros personales, profesionales, cualquier tipo de logro que hayan logrado ustedes, que hayan obtenido, que hayan podido llevar a cabo en ese 2021, escríbanse una listita bonita, linda. Y bueno, les dejo despuesito más tiempito para que piensen por lo menos un par de logros en el 2021. Y son preguntas como que nos van a ayudar porque como estas charlas son cortitas, son preguntas que ustedes se pueden hacer en un espacio lindo, un espacio tranquilo, que, que se tomen su ratito y van a decir, ok, voy a hacer mi proyección para este 2022, pero tengo que llevarme la fuerza, lo recorrido por este 2021. Entonces, lo siguiente, una vez que ya vamos enfocándonos en todo lo que logré el año pasado, también es muy importante ver ¿Qué cosas aprendí? Y aquí para mí es importantísimo lo que me dejó el 2021 también cosas que ya no quiero seguir haciendo. Por ejemplo, aprender de situaciones vividas que no fueron agradables ni para mí ni para los demás y quizás aprender a pedir perdón. Entonces, a cualquier persona aquí en el internet que yo le haya causado estrés o sufrimiento, Claudia lisana les pide perdón. <risa> y vamos a aprender a no reaccionar más. Uno de mis aprendizajes es no reaccionar con ira. Ese es mayor esfuerzo para el 2022. Entonces, es decir, con los aprendizajes va ese esfuerzo lindo, esa meta, esa cosa que uno quiere alcanzar para hacer que haya armonía, para hacer que mi 2022 sea un año agradable para vivir. Entonces, parte de mis aprendizajes pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas lindas, ver de mí mismo que quizás aprendí a afrontar cosas que jamás pensé que iban a pasar. Aprendí a que las cosas pueden cambiar repentinamente de un momento a otro y que la salud es prioridad. ¿Verdad? Cuando falla la salud en uno o en un ser querido cercano, pues las prioridades cambian hay que adaptarlo todo y bueno se los digo por experiencia que estamos afrontando eso en la familia también como el lindo ver el apoyo el cariño y y las interacciones amorosas que se dan debido a esas situaciones retadoras entonces también son cosas que uno por ejemplo yo aprendí mucho este 2021 verdad la repentinidad de las cosas no sé qué si esa palabra existe pero cómo todo puede cambiar en un instante y cómo las cosas retadoras traen grandes aprendizajes a todo mi alrededor. Entonces piensen, los principales aprendizajes, y yo sé que hay muchos, pero entonces por esto son preguntitas claves que uno puede irse haciendo a lo largo de, de, del tiempo y también les recomiendo sentarse solitos, solitas, con musiquita, con un tecito y reflexionarlas. Y ahora, esto va a ser la virtud que más logré desarrollar en todos esos 365 días del 2021. Aquí está el link, se los puedo bajar por el chat también, pero entonces voy ahora a compartir el link, o sea, la página web. Eh, Brahma Kumaris tiene una página web donde ya viene un virtuscopio listo para usarse. Entonces, como es charla virtual, aquí se los tengo, déjenme ponerles en el chat que estamos transmitiendo en Nicaragua y en Costa Rica simultáneamente. Entonces, este es el virtuscopio para que se metan ahí en Costa Rica. Y ahora vamos a Nicaragua para que ustedes logren encontrar el virtuscopio y vean que a veces hay cosas que uno no sabe. Hay que sintonizarse y sincronizarse con lo que uno vivió, con las cosas que sucedieron y... Darle este virtuoscopio para que le revele las cosas que uno más aprendió este año. Entonces vamos a ver dónde está el virtuoscopio para ustedes. Y ahora sí vamos a compartirles. Están en el chat y estaban aquí en el. Si sí, también pueden ponerlo en eh, Google o en cualquier buscador y ponen virtuoscopio Brahma Kumaris. Entonces, ahora sí, cada uno y cada una de ustedes tiene que concentrarse. Todo lo que vivió el año pasado, todo lo que trajo el 2021, y con esa concentración, con ese sentimiento, van a poner girar. Bueno, y aquí está, se llama, ay, se llama bramacumaris.org, descubrir vitoscopia Entonces, ahora sí, el año pasado me dejó entusiasmo Entonces, ahí cada una y cada uno va a recibir su propia virtud más, más desarrollada, que más le trajo el 2021. Eso es lo bonito de, del virtuoscopio, que a pesar de que es en línea, es, eh, percibe esa vibración y nos ayuda a, a ver esa virtud que más desarrollamos. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, continuamos. Ya tenemos nuestra virtud desarrollada, ya logramos todo el análisis del 2021, pero ahora hay que preparar el 2022. Entonces, esa era la charla de hoy. Así que veamos cómo nos va para el 2022, qué ponemos por ahí. Entonces, para el 2022 seguimos con nuestra PowerPoint. está? Compartir PowerPoint. Acacito. Entonces, cada uno y cada uno ya tiene su virtud y ahora nos vamos. 2022. Ok, para el próximo año, siempre que uno quiere lograr algo, siempre que uno se propone algo, primero hay que visualizarlo. Hay que traer como una imagen mental, de emocional, de todo, todo, todo de cómo va a ser. Casi como que uno lo pueda saborear, percibir, oler, sentir. Y bueno, yo puse un mal porque... Es su proyecto, el ir al mar. <risa> Además, el mar es cambiante, el mar se amolda, el mar es muchas cosas y para mí esa energía del mar es buenísima. Entonces, ¿cómo proyecto yo mi 2022? En general, ¿qué quiero que sea? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué color? ¿Qué olor? ¿Qué situaciones emocionales, relacionales? En general, todo mi 2022, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué quiero que suceda? ¿Cuáles son mis deseos profundos del alma para ese 2022? Entonces, escríbanlo. Pensando y sintiendo, ¿verdad? Estas son preguntas que ustedes... Ay, mira, se me faltó un signo de, de pregunta. Son preguntas para que ustedes las hagan más adelante solitos también. Ahorita pongan así una idea chiquitita en general. ¿Cómo desean que sea este año 2022? Y una vez que ya hayan tenido esa idea bonita, que lo sientan, que logren percibir cómo quieren ese 2022, adivinen qué nos toca ahora. Nos toca algo Bueno, y perdón, me voy muy ahora. rápido. Entonces del 2022, nos vamos, al virtuoscopio, de todo eso que me gustaría tener, lograr, vivir en el 2022, voy a girarlo para ver cuál es esa virtud y sentir que Dios me la está dando para que yo logre todo eso que me estoy proponiendo, sí, entonces, Ahora sí, devolvámonos al virtuscopio porque ese era un screenshot. Ese no era el virtuoscopio especial. ¿Qué se me hizo el virtuscopio? Lo perdí. Aquí está el virtuoscopio. Ok, ¿listas? ¿Listos? Ahora sí, visualizando cómo quiero que sea mi 2022, esta es la virtud que Dios me va a ayudar a desarrollar. ¡Ay! ¿Cómo que otra vez la misma? entusiasmo para mí. Ahora para ustedes, den la vuelta con toda esa buena intención para ver cómo Dios les ayuda. Entonces, virtuoscopio también es una ayuda extra, una ayuda especial, como un regalo que da el Ser Supremo para este 2022. Ok, y ahora. Seguimos encaminándonos para el 2022. Ahora, vamos a ser más específicos, porque cada cosa, ¿verdad? Mientras más específico, hay como metas más fáciles de lograr, se vuelve como más claro en mí, en el corazón, en mi forma de vida, en cómo y qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, del 2022 a nivel emocional y espiritual... ¿Qué es lo que yo me gustaría vivir este año? Entonces, espiritual ya sería como estar más en paz, estar más cercano a Dios, dedicarme más a meditar, de conocerme mejor, darme mis espacios, ¿verdad? Estas son ideas, pero cada una y cada uno tiene que pensar, sentir y proyectar, generar esa imagen de qué... Cómo y cuándo deseo que sea el olorcito espiritual, esas vivencias lindas de mi propio ser, más allá de solo las cosas que hago, que quiero desarrollar este año, que quiero vivir, que quiero experimentar, que quiero explorar. Si pudiera, les comparto música, pero si pongo música, Facebook nos bloquea el, el video de la charla. Entonces... Ustedes mismos pueden tener ahí una musiquita al mismo tiempo que la charla de YouTube para que les ayude como a sintonizarse en esa, en esa proyección de un año tan lindo, tan, con tantas aprendizajes y avances espirituales que vamos a tener. Entonces, cuando ya... Proyectaron, visualizaron a nivel espiritual, emocional, cómo va a ser ese 2022. Adivinen qué sigue. El virtuscopio. Así que vámonos para el virtuoscopio. Entonces, cada una piensa en su avance espiritual, en su avance emocional y giren esta rueda. Oh... <ríe> A ver, ¿qué virtud le sale a ustedes? Para mí fue desapego. Estoy haciendo público mi virtuscopio. <ríe> Entonces, wow, esto es una gran virtud para desarrollar. Bueno, estas son virtudes, regalos, ¿verdad? Para ayudar a eso que quiero lograr. Está bonita esta virtud. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo se sienten? ¿Ya avanzaron espiritualmente? ¿Ya lograron sintonizarse en cómo quieren que sea su próximo año? El nivel espiritual. Ahora veamos qué otro nivel vamos a explorar, preparar, proyectar para el próximo año. Hey. Ahora sí. ¿Qué deseo lograr a nivel de mis relaciones con los demás? ¿Cómo quiero que sean mis relaciones con otros? Descríbanlas, siéntanlas, proyectenlas con el olorcito, saborcito. ¿Cómo va a estar mi corazón? ¿Cómo va a estar mi sonrisa? ¿Cómo va a estar mi cabeza? ¿Cómo voy a estar todo yo en mi relación con los demás? ¿Qué deseo lograr? ¿Qué deseo que suceda, que viva en el aspecto de las relaciones interpersonales. Ahí puede ser relaciones familiares, relaciones de amistades, relaciones laborales, todas las relaciones vecinales, relaciones deportísticas, todas las relaciones que tengan, cómo las proyecto, qué quiero que sucedan en ellas en este 2021, digo, 2022, perdón. ¿Cómo voy a estar con los demás en este 2022? ¿Qué quiero que pase? Entonces, esas son preguntitas para que se las hagan ya con mayor profundidad al finalizar la charla. Porque ahora nos toca el virtuscopio para ese aspecto en específico. Entonces, con respecto a las relaciones, nos metemos aquí, descubrir virtuscopio, nos concentramos 2022, qué quiero que suceda y cada una y cada uno va a recibir esa virtud que le va a ayudar a lograrlo. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en mi caso? Que no vuelva a ver ir a mis relaciones nunca más. Que yo no me enoje nunca más. Entonces, contentamiento. El arte que requiere pausas para apreciar lo que tienes. El cimiento de aquello que haces. Un espacio interior fuerte, lleno de paz, que resiste a todo. Entonces, reverbera en tu interior e impacta en los demás. El placer y el trabajo conviven en armonía. <risas> Muy buena esta virtud para lo que quiero desarrollar en el 2022 en mis relaciones. Si quieren comentar, si les ha salido bien, si son virtudes que les sorprenden, virtudes bonitas, entonces, comunidad de los martes, ahí pueden comentar en el chat o si tienen, si voy muy rápido, cualquier cosa, me, me avisan. Ok, así que continuamos. Siguiente aspecto a preparar para el 2022. Es qué quiero lograr a nivel de la salud y cómo es importante también ponerse el cómo. Entonces, qué me gustaría, cómo me gustaría, qué desearía yo desarrollar, vivir, experimentar con la salud de este carruaje del alma. ¿Cómo voy a cuidar mi cuerpo? ¿Cómo quiero que esté mi cuerpo en este 2022? Y si he estado haciendo cosas en la pandemia que pueden haber causado cosas que el cuerpo no esté muy bien, ¿cómo lo voy a corregir este 2022? ¿Cómo vamos a cambiar el rumbo para estar más saludables? Eso sí está más fácil, ¿verdad? Está más práctico. Entonces, ¿qué quieren lograr cada una, cada uno? A nivel de la salud. Luego de que lo pensaron. Nos vamos al virtuscopio. A ver qué virtud nos va a ayudar. Ay, me equivoqué. Qué virtud nos va a ayudar. A desarrollar eso que quiero. Vamos a ver por aquí. Ok, concéntrense en la salud que quieren desarrollar. Y esto es la <risa> Ven que sale la que tiene que ser. <risa> la disciplina es el esfuerzo diario por ser compasivo y mantenerte conectado a los principios espirituales. Estar constantemente atento al más diminuto pensamiento o acción en lo cotidiano para que esté lleno de buenos sentimientos y deseos alejando la influencia de la negatividad. Mi propósito es firme y mi mente es clara. La salud se necesita esa disciplina. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Le salió la virtud que tenía que salirle a cada una a cada uno? Muy bien. Entonces, comunidad de martes, vamos a ver el otro aspecto que necesitamos preparar para este año 2022. Ok, ya la salud está, ahora sí. ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué proyecto que sea mi prosperidad? Que tiene que ver en torno a los ingresos, ¿verdad? Entonces, mi trabajo, el dinero, cómo lo manejo, cómo, cómo la deuda si tengo, qué voy a hacer con respecto a ella, cómo proyecto mi 2022 en términos a mis recursos, mi prosperidad. Entonces, recursos no verlos así, ay, poquitos, ay, la deuda, sino ahora sí prosperidad, proyectar la prosperidad, cómo lo visualizo, cómo lo siento y cómo lo voy a vivir. En términos de prosperidad. es Esa por siempre decimos próspero año nuevo. Así que ahora vamos a proyectarlo, vivirlo y a sentirlo y escribirlo. ¿Verdad? Es importante para que se quede más firme. En, primero hacerlo más real, se vuelva más claro de qué quiero. Y con eso se va a ir poco a poco encaminando todo lo que voy a ir haciendo este año para lograr esa prosperidad que estoy proyectando ahora. Mi trabajo, mis ingresos, ¿cuál va a ser mi vida de prosperidad en este 2022? Entonces escriban. Y una vez que ya tengamos los pasos primeros, después ustedes los pueden profundizar. Vamos a ver cuál es la virtud que me va a ayudar a crear esa prosperidad. ¿Qué necesito hacer para que se vuelva una realidad? Y esa prosperidad que quería y que proyecto y que estoy escribiendo yo. Veamos. Listo, copio, listo. Proyectando todo lo que quiero, ese virtuoscopio y lo giro. ¡Wow! Delicadeza para la prosperidad. Delicadeza es esta actitud que en el día a día opera más allá de la prisa, que transmite contundencia sin invadir, respeta y cuida, sostiene todo con finura espiritual que surge del silencio profundo dejando espacio y envolviendo todo con ternura y una visión amplia y clara. Ah, bueno, para la prosperidad. Entonces, ¿falta algún aspecto para su preparación del 2022? ¿Se cubrió todo lo que necesitaban? ¿Qué sienten? ¿Algo más? Entonces... Vamos a ver qué nos queda para este 2022. <coughs> ok, ahora sí. Eh, todo todo lo que ya he proyectado, nada más me faltó un aspecto que me parece importante y ahorita estaba pensando cuando ya quería cerrar, eh, que mucho de, de lo que estamos viviendo en este mundo, en este momento, es tener esa solidaridad, entonces, creo que entonces antes de ver la virtud del regalo, hagamos un momentito de reflexión para ver cómo proyecto, qué siento, qué deseo que fuera mi papel de servir al mundo y de servir a las almas que tanto están necesitando apoyo, sostenimiento, pero de qué forma espiritual, de qué forma de actitud de vida yo puedo ayudar a la humanidad a crear un mundo distinto. A pesar de las situaciones, ¿cómo puedo aportar yo al mundo? ¿Qué, ¿Qué proyecto yo para mi aporte a nivel de servicio en el 2022? ¿Qué me gustaría lograr darle al mundo, lograr darle a los demás para este 2022? El aporte de corazón. Y yo sé que esta comunidad de Marte son muy lindas, son unas almas muy especiales y por eso también siento que cada una y cada uno siempre tiene así como esas ganas de dar lo mejor, ¿verdad? Entonces, ya cuando tienen eso listo, vamos a ir a ver la virtud. Tenemos que ir a ver esa virtud que nos va a ayudar a desarrollar ese servicio a la humanidad, esa entrega para los demás, solidaridad. Vamos a ver qué nos dice este virtuoscopio ya que proyectamos qué queremos darle al mundo. Esto es lo que vamos a darle al mundo 2022. <ríe> Espontaneidad. <coughs> Expresa aquello que surge de forma natural, el acto que nos mueve de forma sincera, sin imposición. Algo que siempre enriquece la razón. Equilibra el antagonismo de la razón y la pasión. ¡Wow! Así que ese sería para cómo ayudar a la humanidad. Ok, y ahora sí. Lo que nos quedaba entonces, ¿se acuerdan? Era el regalito. Entonces, eh, para esto quiero que, que hagamos un pequeñito primero antes de darle al virtuoscopio para que se haga más especial y podemos hacer este de cierre, hacer un espaciocito pequeñito de meditación, reflexión, de vivencia espiritual. Entonces, puedo sentarme confortablemente y poco a poco concentrar mi atención. Aquí, ahora, abrir mi corazón y sentir al alma que soy yo, el alma que es un viajero en esta vida, un actor en esta obra de teatro del mundo como escenario. hoy. En este instante, se abre ante mí todo un buque de oportunidades nuevas. Un año por estrenar, 361 días para ahora descubrir, explorar y aprender. Y de todo lo que me gustaría y desearía vivir en este año. De la forma en que me gustaría cooperar, apoyar. Puedo sentir que no estoy sola, solo. Yo el alma, tengo la guía amorosa, la dulce compañía del alma suprema. Siento su abrazo espiritual, su luz y su claridad, ayudando al alma a reconocer su propia fuerza. Y a saber que este año, sin importar los retos que venga, yo estoy lista, estoy listo para vivirlo. Y lograr sentir la visión que tiene Dios por mí, su hijo, su hija especial, sentir la forma, el cariño en que me percibe y sentir que en su corazón está dándome este regalo especial que me va a apoyar en todo lo que necesito ahora. Así tomo unos instantes, entro a ese virtuscopio y dejo que el amor de Dios guíe esta rueda y me traiga esa virtud que va a ser mi guía, mi soporte para lograr todo lo que quiero qué es la fe. La fe no requiere una mente lúcida, sino confianza en el ser interior y en su fuerza espiritual. Es la simiente de la seguridad y la base para hacer lo imposible posible. Es esencial el movimiento de la energía hacia la positividad, actuar lo mejor que pueda, y conectar con la fuerza del poder espiritual y divino. Entonces, así tenemos listo ya nuestro 2022. Les aconsejo que repasen la charla para que vean las, las preguntas. Escriban y tal vez en una hojita bonita, en algo como que que les inspire volver a ver a lo largo del año y este virtuscopio para mí me parece lindísimo y buenísimo también para usarlo todos los días. ¿Cuál es la virtud que me va a ayudar el día de hoy para seguir creando esa proyección de un buen año?